Este ejercicio de tangencias en el que nos dan esta pieza acotada está formada por arcos y rectas tangentes entre ellos. Debemos solucionar eh, o dibujar esta pieza indicando siempre los centros de los arcos y los puntos de tangencia entre los diversos elementos. He trazado dos ejes perpendiculares que serían estos dos de aquí que corresponderían al centro de esta circunferencia. Vamos a seguir trazando los otros centros, voy a trazar uno a 65 milímetros del primero siguiendo el eje eh, horizontal, así que tomamos el compás, centramos en ese, en ese punto de ahí y abrimos la recta, el, el compás, hasta un radio de 6,5 centímetros, indicando entonces cuál es el centro de esta circunferencia. De la misma manera, ya sobre una perpendicular al eje horizontal, mediré 110 milímetros que me indicará la posición, eh, me ayudará a indicar la posición de este centro de aquí. Así que con el compás eh, abierto hasta un radio de 11 centímetros, 110 milímetros, voy a echar el papel un poquito para abajo abro el compás hasta 11 centímetros, marco un arco y ahora, mediante la escuadra y cartabón, prolongaremos el eje vertical hasta ver cuál sería la intersección con este arco que hemos trazado ahora. En este caso, nos alineamos bien. Y ya tenemos marcado, no es la posición del centro, pero sí que el centro estará en una paralela a este eje horizontal por, por este punto. Bien, eh, de la misma manera sabemos que medido sobre el eje horizontal se encuentra a 55 milímetros de este centro. Así que con el compás ya en esa posición mido 5,5 centímetros. 55 milímetros, marco esa posición y trazaré con la escuadra y el cartabón una línea vertical eh, que eh, al, al unirse con una paralela al eje horizontal por, por este punto me hará ya exactamente la posición del centro. Así que de esta manera me alineo. trazo esa línea y ahora, trazando a 90 grados o si queremos en paralelo al eje horizontal, por el punto hallado anteriormente, hallaré exactamente la posición de ese centro de circunferencia de diámetro 34. Bien, puedo ir realizando ya algunas de las circunferencias, por ejemplo, eh, podría trazar la circunferencia interior de diámetro 20 así como la circunferencia exterior de radio 20. A pesar de que de esta última no conozco exactamente sus, eh, el límite en el que debería, debería acabar. ¿vale? Abro por tanto el compás hasta eh, un radio de 10 es decir, un centímetro y trazo esa circunferencia interior, ese paladro de diámetro 20. Abro, voy a terminar de completarla, puesto que no la había cerrado del todo, ya la tengo. abro el compás hasta un radio de 20 milímetros, es decir, 2 centímetros, y trazo la circunferencia de radio 20 exterior en esa posición. De la misma manera, Centrando en este punto de aquí, puedo trazar la circunferencia de diámetro 22, es decir, su radio es 11, 1,1 centímetros, y podré trazar también la circunferencia de radio 27 exterior, así que abra hasta un radio de 27, y trazo esa circunferencia exterior. De la misma manera, en esta parte inferior podré trazar la circunferencia de diámetro 34, es decir, radio 17 y la de radio 30. Así que tomo el compás, centro en esta posición y abro el compás hasta un radio de 17, sí, 17 milímetros o 1,7 centímetros. Bien, esta sería esa circunferencia interior. La circunferencia exterior, con el mismo centro, tiene un radio de 30, así que abro el compás hasta 3 centímetros y trazo esa circunferencia. No había terminado de completar esta última. Ahí está. Vale. Bien, a partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? por pues resolver los casos de tangencia. Por ejemplo, en esta, este arco de aquí es tangente tanto a la de radio 27 como a la de radio 20, eh, dejándolas a ambas por el interior. Quiere decir que esa circunferencia que es de radio 70, respecto a este centro de aquí, estará en un arco cuyo centro es el mismo centro, pero el radio es 70 menos 27. ¿vale? Así que lo primero que vamos a hacer es trazar ese arco, 70 menos 27, quiere decir que es un radio de 43. Vamos, por tanto, a centrar en esta posición de aquí y trazo ahora un arco de radio 70 menos 27, es decir, 43 milímetros. Bien, pues aquí lo tengo. Trazo entonces ese arco. Sé que el centro de esa circunferencia radio 70, tangente a esta, estará en ese arco. Por otro lado, por ser tangente también en las mismas condiciones, dejándola por el interior a una circunferencia radio 20, el centro de la circunferencia que busco estará en otra circunferencia concéntrica, con el mismo centro que está de 20 pero de radio 70 menos 20, es decir, 50. Así que abro el compás con ese centro, pero abriendo el radio a 5 centímetros o 50 milímetros, y el punto que acabo de hallar aquí será eh, la, el centro de la circunferencia, el arco de circunferencia tangente a esta de radio 20 y a esta de radio 27, pero con radio 70. Lo, primer, lo que tengo que hacer también es hallar los puntos de tangencia y recordar que dos circunferencias que sean tangentes, el punto de tangencia está en la línea que une los centros, así que uniendo estos dos centros y uniendo estos dos centros obtengo aquí y aquí los puntos de tangencia entre los arcos. Una vez que tengo ya esto, puedo centrar el compás en ese centro. Ahí lo tendría. Ahí está. Compruebo, abriendo el compás, que pasa por ambos puntos ¿vale? y lo puedo ver con esas líneas punteadas que efectivamente pasará por esos dos puntos y a partir de ahí ya puedo trazar la solución porque además ya sé dónde acaba y dónde empieza ese arco, así que puedo incluso darle un carácter de línea de, de resultado, un pelín más gruesa para que se diferencie. Bien, pues esta de ahí sería la circunferencia tangente a ambos arcos con radio 70. Por otra parte, he de trazar esta y esta recta, que son, tang son rectas tangentes a estas dos circunferencias que tenemos aquí. Eh, son tangentes exteriores. Acordaros de que cuando tengo que trazar dos tangentes, líneas tangentes a dos circunferencias, eh, utilizaré el método de ampliación-reducción, en la que la circunferencia menor se va a reducir a un punto y la circunferencia mayor se va a reducir o a ampliar eh, exactamente el mismo radio que tenía la circunferencia menor. En este caso, al hallar las, las tangentes exteriores, lo que tengo que hacer es reducir la circunferencia mayor. Para esto, con el compás, tomaré el radio de la circunferencia menor que la tengo y se lo voy a restar a la circunferencia mayor. Me pongo en un extremo de esa circunferencia y con el compás voy entonces a marcar la posición de lo que sería la resta de los radios. Vuelvo entonces a tomar el compás y trazo la circunferencia que he obtenido de la resta del de radio de la mayor menos el de la menor. Así que trazo esta circunferencia. Vale. Bien, esta circunferencia de aquí, eh, evidentemente no es la solución, pero he transformado este ejercicio en trazar las tangentes a esa nueva circunferencia desde este punto. Para resolver eh, esta situación, lo que tengo que hacer es eh, trazar el arco capaz desde el que veo estos dos puntos bajo 90 grados. Para ello tomamos la el, el escuadra del cartabón. Yo lo voy a hacer en este caso eh, con el lápiz directamente para poder trazar el segmento desde el que, o que quiero ver bajo 90 grados y voy a trazar su mediatriz eh, para hallar el punto medio. Para esto tomo el compás, me voy extremo del segmento, abro con un radio arbitrario y trazo un arco de circunferencia con ese radio arbitrario. Me voy al otro extremo y ahora sí, manteniendo el radio, trazo ese arco, tendré que prolongar el primero, porque veo que no ha terminado de cortarlo, y también voy a tener que prolongarlo en este otro lado, puesto que no termina de cortarlo. Así que, ahí se me perdón, se me había desplazado aquí el compás, voy a volver a trazarlo, es este, y por el otro lado, es ese de ahí. Voy a borrar. Ya digo que se me había movido la punta del compás a la hora de hacer eh, esos dos primeros arcos, así que voy a borrar para que no haya confusiones la parte de arco que no necesito que se vea hasta aquí. Vale. Eh, repito que voy a tener también que alargar un poquito esos dos primeros arcos que, que he trazado, puesto que no me daba. Eh, no, no ha llegado a cortar a los primeros. Vale, ahora uno y ahora prolongo dos. Bien. Bien, estos dos puntos me indican la mediatriz de eh, la mediatriz del segmento, bien, así que voy a unir estos dos puntos para poder hallar el punto medio del segmento que quiero ver bajo 90 grados, del que estoy hallando el arco capaz. Así que ahora tomo el compás, lo centro en ese punto medio que obtenía a partir de la mediatriz, abro el compás, voy a comprobar que pase por los dos centros, si efectivamente pasa por los dos centros, y eh, voy a hallar el punto en el que ese arco capaz toca a la circunferencia cuyo radio era la resta del radio mayor de las circunferencias iniciales menos el menor. En este caso sería ese punto y ese punto de aquí. Bien, acabo de resolver esta línea de aquí, sería esta. Sería la tangente a esta circunferencia, pero que pase por este punto. Y esta otra línea de aquí sería la tangente a esta circunferencia, pero que pase por este punto. No son las soluciones, pero sí sé que las soluciones van a ser paralelas a ellas. ¿Vale? Así que lo que hago ahora es tomar la escuadra y el cartabón, me alineo con... Una de estas dos eh, tangentes que acabo de trazar, ahí lo tengo un poquito más, vale. ahí está. Y lo que voy a hacer es trazar perpendicular a ellas para hallar los puntos de tangencia en las circunferencias iniciales. ¿vale? Así que me he alineado, trazo 90 grados y hallo los puntos de tangencia de las rectas trazando perpendiculares a la recta con lo que me he alineado, alineado desde el centro de la circunferencia. Estos dos son puntos de tangencia de esta recta. De la misma manera, con la otra tangente hago exactamente lo mismo. Me alineo con esa tangente que no es solución, pero sí me dice la orientación, la dirección que tiene mi solución, y hallo los puntos de tangencias de las rectas que sean tangentes a las dos circunferencias iniciales, siguiendo esa dirección. Y para eso, una vez que me he alineado, me voy, me pongo la escuadra del cartagón a 90 grados y desde los centros de las circunferencias marco con esos 90 grados los puntos de tangencia de las rectas que estoy buscando. En este caso voy a tener que llevar un poco más abajo la hoja, en perpendicular. Ahí está. ¿De, de forma que ya tengo los puntos de tangencia. Una vez que los tengo, puedo marcar la solución que iría desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Y desde este punto de aquí, hasta ese punto de tangencia que he hallado en la parte superior, ¿vale? Bien, por último, eh, necesito encontrar una circunferencia de radio 32 que sea tangente a esta recta, que es esta de aquí, y a la vez que sea tangente a esta circunferencia de radio 27 por fuera. Para ello lo que tengo que hacer es trazar desde este centro una circunferencia con radio 27 más 32. Sé que el centro de la circunferencia que busco debe de estar en ese radio. Bueno, pues entonces vamos a buscarlo. Centro el compás. 27. Eh, 27 más 32 son 59, así que abro el compás 5,9 centímetros y trazo esta circunferencia. ¿De acuerdo? Sé que eh, el, eh, el centro de la circunferencia que busco tendrá que estar en este arco para que sea tangente a esta circunferencia con radio 32. De la misma manera, si es tangente a esta recta, todos los centros de circunferencias tangentes a esta recta y que tengan radio 32, están en una paralela a esa recta eh, a una distancia de 32. Así que con la escuadra y el cartabón me voy a alinear con esa recta para poder luego trazar la paralela. Acordaos que para trazar la paralela con la escuadra y el cartabón lo que tengo que hacer es después eh, trazar una perpendicular a esa, a esa recta. Vamos a ver si me deja... Un poquito mejor. Ahí, parece que le cuesta un poco. Bien, todavía un poquito más. Ahí voy entonces a trazar 90 grados para poder trazar desde cualquier punto una recta perpendicular y sobre esa recta perpendicular vamos a medir 90, perdón, 32. 32. Así que voy a trazar la paralela a la recta inicial por ese punto que acabo de obtener me alineo con la recta y luego lo llevo a ese punto, y ya obtendré, por tanto, el centro de la circunferencia que busco. Para saber exactamente cuál es el punto de tangencia, una recta y una circunferencia tangente, su punto de tangencia está en la perpendicular a la recta por el centro. Así que, alineándome con la paralela, trazo la perpendicular desde el centro, Me alineo con ese centro y marco el punto de tangencia con la recta. Ahí lo tengo. Y entre dos circunferencias tangentes, el punto de tangencia está en la línea que une los centros. Lo voy a hacer porque no quería usar ese lápiz, sino que quería trazar una línea recta que uniese este centro con este centro. De esta manera obtengo el punto de tangencia con la circunferencia. Ya para acabar, tomo el compás, incluso vamos a ponerle ya eh, un grosor de, de resultado. Centro en ese, en ese punto que acabo de hallar y compruebo, acordaos de comprobar siempre que pasa por los puntos que debe. Vale, voy a tener que desplazar un pelo la aguja hacia arriba para ver que pasa bien por los dos. Me acercaré un poco siempre aquí. Eh, si no son programas de diseño tipo AutoCAD que nos van a tomar el, el, la medida exacta, quizás deba de trampear un poco, ¿vale? Y es habitual eso. Pero hay que saber también cómo trampear. Eh, aquí os recomiendo siempre que juguéis con, un poquito con la aguja. Bien, ya puedo trazar una vez que he comprobado que pasa por los dos puntos por los que debe pasar. Y ya tengo la figura. Lo único voy a remarcar más un poco esas zonas de las circunferencias que no he marcado como, como resultado todavía, que sería esta de aquí. Y desde el otro lado, llevando compás a ese centro. Voy a cerrar ligeramente hasta ahí. Y ya tengo, ya tenemos la figura. Bien, ya esta es la figura. Espero que os haya podido ayudar. Cualquier duda me la, me la comentáis. Vale. vale, muchas gracias.